¿Qué tal amigos? Hoy ando aquí en un rancho, vine a cortar este manjar, miren. esta temporada de pitayas y así es que vine por, este, por esta fruta, para los que los conocen, la pitaya. Este, voy a partir una para que vean este, cómo está en este momento, ya que está bien madura, está apenas este, en su punto para, para comer. Déjenme la parto. Bueno, vamos a partir una, este, vamos a partir esta. Para que la vean que ya está en su punto. Está bien madura esta pitaya. Traigo un poquito de cocume. De hecho ando bien quemado por el sol porque este, Porque andábamos allá este, entre el monte y así. Miren nomás, vamos a ver. Aquí partimos una. Vamos a dejar aquí el cuchillito. Miren nomás amigos. Miren nomás el manjar. Miren nada más lo que es la pitaya. Miren. Está.. En su punto esta pitaya. Y bien amigos, vamos a, vamos a probar la pitaya que está en su punto apenas. Está bien madurita. Vamos a ver a qué sabe. Realmente sabe increíble, amigos. Yo sé que se las antojea, así es que una disculpa, voy a seguir comiendo mi pitaya. Y nos vemos en la próxima.